Junior, RC, RC Records, Santa Catacha, RH Music Ya no soy el mismo diante, no me junto con farsante, Para mí no son interesantes, mi fume, fume Entre cantones, cuatro cabrones si Me respaldas y se dan lobones Se escuchan tronar, los pinches bojones te tiro estas letras escritas en mis libretas déjame te teño como se hace el rap en esta base base ya no soy el mismo chamaquito que solía ser del chiquito ahora soy un malandrito De chiquito, ahora soy un, un malandro. Me forgo, mi gallito, las medicinas. Te, te toca, mira pendejo tengo el respeto, no les caí a varios culeros, me mi he flow, esto sí que suena cabrón, cabrón esto este sí que, que suena te cabrón, tengo carnal, es que, que se fueron a una prisión, yo. pronto tendré una mansión, esta canción la tiene que romper, solo tienes que ver, todo lo que me esforcé, es a quejar por mi cuenta, Yo creo que mis rimas llegaron a las tarimas El respeto se gana, tú te jodiste esto Fama, rama, rama, quiero fumar marihuana Quiero fumar marihuana Ya no soy el mismo chamaquito Pro Solía ser de chiquito Ahora solo soy un malandrito, porco. Solo soy un malandrito, me porco mi gallito Las vecinas se enojan por mi vida loca Porque soy duro como la roca como la roca, Santa Catacha, Guacha Desde la RH Music, 818, Placa del Barrio, Junior, RC